Hola, tal que Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos acá con un nuevo video. Y bueno, sí, señores. Eh, como lo ven en el título, Surp se acaba de pasar. Eh, geomet no, se acaba de pasar. Geometría, no, se acaba de pasar. ella Eh, a su eh era, era predecible. Era predecible eso. Porque eh, él. Pues ya lo tenía practicado. Básicamente, ¿vale? Porque él era. Si se, si se acuerdan de él, pues él iba a ser el que lo iba a verificar, ¿vale? Pero al final se lo iba a trustar, ¿vale? Yo creo que hizo la jugada para, para que se lo pasara de primeras. Pero bueno, ¿qué más da, no? Así que, pues bueno. Sí, señores. Se lo pasó el. Eh, el primero no siendo el primero y siendo el único antes de la 2.1 sí antes de la 2.1 porque la 2.1 va a salir supuestamente hoy supuestamente sale la 2.1 hoy así lo dijo Rob Top en un directo ya está revisada bueno si quieren que haga otro video de esto pues lo haré vale así que pues bueno eh, hasta acá el video y nos vemos hasta la próxima un vito, rapidito así que nos vemos hasta la próxima o ostras esto no duró ni un minuto madre mía así que pues bueno nos vemos hasta la próxima. Y bueno, la 2.1 hoy. Así lo dijo Robtop. Lo dijo que ya está verificado y que puede salir hoy. Y bueno, en otro video hablo de esto, ¿vale? En otro video hablo de esto. Así que, pues bueno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.